¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir un masito para llegar a rango infinito con Nebula. Muchachos, la temporada de los grandes éxitos de los guardianes ya ha comenzado y la verdad la carta de Nebula me ha sorprendido mucho porque dentro de lo que ya habíamos hablado en el video anterior sobre el análisis de Nebula, hay muchas cosas aquí que se están cumpliendo. Sobre todo con el efecto psicológico que tiene Nebula con el oponente ya que muchas veces el oponente se ve forzado a estar jugando en la ubicación donde se encuentra Nebula, aún así esa ubicación le sea incómoda de jugar. Y este es un masito muchachos que he ido creando y lo he ido ajustando de acuerdo a las partidas que he estado teniendo con las necesidades también que tiene este metajuego y un metajuego donde se ven bastantes mazos de cera rampeos por ahí algo de galactus destrucción también y muchos darkhawks este masito con todas las sinergias que tiene está pensado para poder conteriar a muchos de ellos y ahora ya que estamos en la sección de reemplazo seguramente venga esta pregunta y me digan ustedes tío, ¿cuál es la carta por la cual yo puedo reemplazar a Shanna porque Shanna no la tengo? Muy bien, esta carta generalmente Shanna es la más difícil de conseguir de todas y la verdad es muy buena en este masito pero luego les voy a explicar por qué tú puedes reemplazar de repente a Shanna por otra carta de repente que sea del mismo coste como por ejemplo una Jessica Jones o también podrías reemplazarla por un Drax también que hace muy buena sinergia con Nebula, también podrías reemplazarlo por una White Queen también que te roba una copia de la carta de mayor costo de la mano del oponente que también te da información de cierta manera de cuál de cuál carta pues valiosa puede tener en la mano del oponente si te sientes un poco aventurero puedes también eh, usar también este reemplazarlo por Atuma ya que por acá tenemos Armor así que Atuma también te podría servir eh, para que evite digamos ser este eh, reventado o si no, también con Profesor X podrías utilizarlo también Atuma no está estaría bastante genial esa combinación y finalmente si de repente Quieres eh, sentirte también eh, Reemplazarlo por otro coste de repente Y sentirte más, mucho más aventurero Todavía podrías reemplazarlo Por Doctor Doom Esta carta con Shanna Tiene una similitud por el hecho de que está dejando También cartitas en las, en las ubicaciones Adyacentes ¿Verdad? La diferencia es que Shanna también pone un costo Uno adicional en su propia ubicación En cambio Doctor Doom te deja pues Doombots En las ubicaciones adyacentes Entonces acá lo que sí puedes hacer de repente repente es reemplazar a Shanna por Doctor Doom aunque yo siento esta carta un poquito pesada aquí en este mazo pero si quiere hacer ese reemplazo de todas maneras es algo válido. Muchachos comenzando rápidamente con la explicación como saben ustedes Nebula acá es la carta nueva del pase de temporada es una carta la verdad bastante genial es una carta que va a obligar al oponente a jugar en esa ubicación yo generalmente he estado comenzando a jugar Nebula en ubicaciones incómodas como el Yotu High, por ejemplo o en ubicaciones negativas donde sé que el oponente se vea forzado a jugar para que Nebula no se bostee muy buena cartita la verdad hasta el momento pero tienes que protegerla no la puedes dejar a Nebula sino más solita tienes que ponerle un armor sobre todo que eso va a ayudar bastante a que Nebula se sienta más segura en esa ubicación eh, Va a sinergiar con otras cartas Como ustedes saben los guardianes de la galaxia acá Está bastante bueno la verdad eh, Con todas las sinergias que tiene con estas cartas Y podría sinergiar con Star Lord Podría sinergiar con el mismo Groot también Y he puesto básicamente esas dos cartas Porque he tratado de, de buscarle la forma también de hacerla, de hacerla útil Con Gamora o con Drax Pero siento que, que se pone un poco pesada la mano y que ya es como que demasiado recargado con este tema de los efectos de predictibilidad pero Star -Lord y Groot me parece que están bastante bien este masito para darle pues esa digamos este, esa consistencia de, la, de parte de este tipo de efectos así que bueno Nebula acá una gran carta muchachos inclusive en ubicaciones donde se queda solita pues ya saben ahí siempre se va a estar bosteando 2-2-2 y gracias a eso también he ganado muchas partidas luego tenemos a dar débil que dar débil acá va a sinergiar bastante bien con cartas como Profesor inclusive Doctor Octopus también, si es que ves que sientes la oportunidad de repente de jugar a Doctor Octopus en una ubicación donde el oponente no esté jugando nada y esté totalmente vacía, le puedes drenar cuatro cartas de su mano y prácticamente lo dejas desarmado. Luego, eh, con Daredevil también tienes pues sinergias con, eh, por ejemplo, Starlord, con Groot también, ¿no? Digamos que en turno 5 de repente, eh, si el oponente ves que te juega en ubicaciones diferentes o te juega en una misma ubicación, puedes jugarle Starlord y Groot a la vez, ¿no? Que es un turno 5 y ahí tienes prácticamente 11 de poder acumulado es bastante bueno y bastante fuerte esa jugadita, pero ya tú vas viendo de acuerdo a, la, a las necesidades que tengas y lo que te vaya saliendo con dar débil puedes hacer una gran jugada, aparte también recuerda que tienes eh, sinergia con Profesor X, ¿no? Profesor igualito puedes agarrar y puedes tomar una ubicación generalmente para cartas o mazos que están utilizando Cera por ejemplo, a veces en turno 5 te juegan a Cera solita y después en turno 6 te juegan como 500 cartas, ¿verdad? Entonces tú al bloquearle una ubicación con profesor x le estás haciendo bastante daño al mazo de cera le estás dejando sin jugar tres a cuatro cartas inclusive y puedes eh, incluso eh, evitar muchos, muchas sinergias ¿no? con el Hitmonkey, con el Bishop también. Así que acá eh, Dark Devil es una gran carta para poder visualizar ese tipo de cosas. Luego nos vamos con Star Lord que su función principal acá es tratar de aumentar a más 3 de poder. Y esto lo va a lograr gracias a Nebula generalmente. Ya que el oponente va a estar queriendo jugar en la ubicación donde se encuentra Nebula. Y ahí es tu oportunidad para estar lanzando estas cartas como Dark Lord y estar bosteándolas. Y luego nos vamos con Sabu, una carta bastante fuerte y muy importante. También en este mazo, porque acá contamos con tres cartas de coste 4, de las cuales dos de ellas son counters y la otra carta es para poner más poder, se podría decir, en las demás ubicaciones. Y ahora vamos con Armor, muchachos. Armor también acá, como ya les dije, va a ser el guardaespaldas de Nebula, pero también por ahí podría proteger a cartas como Doctor Octopus. De repente, no digamos que por ahí tú lanzas Armor y en, ese, en esa misma ubicación lanzas al Doctor Octopus después. Y generalmente, viejo, no sé si a ustedes les pasa eso, pero cada vez que lanzo Doctor Octopus siempre me sale un Shanshi ahí. Y esto hace que Armor evite que pueda morir por un shang -Chi. Es muy divertido también cuando pasan este tipo de cositas. Pero de todas maneras para que tengan en cuenta el desempeño que puede tener Armor acá. Recuerden también que hay ubicaciones como Bormir, Ubicaciones como de repente Dominio de la Muerte. el de la Muerte y cosas así. Que va a, que va a este hacer también posible que si juegas Armor en ese lugar. Puedas jugar también más cartitas ahí. Para tratar de ganar esa ubicación. Y ahora nos vamos con Green Goblin muchachos. Que su misión principal acá va a ser la de bloquear la ubicación del oponente de su lado y además también de poder conterar a Galactus a ver, acá Green Goblin tiene una cosa bastante buena, que con Nebula el oponente como les decía siempre va a estar jugando en la ubicación de Nebula mayormente eh, puedes llenarle la ubicación más rápido con Green Goblin no para turno 3 o 4 el oponente ya te jugó 3 cartas ahí en la ubicación de Nebula y ahí será oportunidad para que le lances un Green Goblin y el oponente ya no te pueda jugar absolutamente nada ahí y ahora muchachos nos vamos con Groot que al igual que Star Lord tiene la misma función, el hecho de bostearse combinado justamente con la sinergia con Nebula o con el mismo Dark Devil. Y aquí tenemos a Shang-Chi que es para contrariar a los mazos meta del momento que están jugando generalmente cartas grandes, inclusive a los mazos de Sera Boons que suelen estar jugando por ahí a los Hit Monkeys o por ahí también te juegan algunas combinaciones raras con she Hulk también a veces ahí tienes al Shang-Chi para poder reventarlos están que te juegan Darkhawks, Dino también está Shang-Chi para reventarlos te quieren jugar de repente algún rampeo y te ponen Magneto también está Shang-Chi ahí para reventarlos O sea hay muchas cartitas buenas Incluso en ubicaciones como el laboratorio de Yuri Ahí está Shang-Chi también para reventarlos Hay muchas cositas buenas que tiene Shang-Chi acá muchachos Incluso en mazo de destrucción donde te quieren utilizar a Destroyer Ahí también está Shang-Chi para reventarlos Es una cosa bastante increíble esto muchachos Acá Shang-Chi una carta muy ideal Y que encima con sinergia con Sabu Pues costando en coste estando en coste 3 para turno final Incluso podrías hacer maravillas Y ahora nos vamos con la carta con la que seguro me van a preguntar esta carta que hace acá y estamos hablando de Shanna Una carta de coste 4 pero sinergia con Sabu puede llegar a costar 3 Esta cartita de acá generalmente la vas a querer lanzar de final En el turno final, no la quieres lanzar antes a menos que te veas obligado Pero si no en turno final Esta cartita de acá te puede lanzar cartitas de coste 1 Que pueden llegar a ser muy valiosas con un gran poder Te puede estar lanzando Ebonimo Te puede estar lanzando también eh, este, la Titania te puede estar lanzando cero, te puede estar lanzando el mismo Rocket Raccoon o te puede lanzar cartas de control también como Korg. como Iceman eh, en el caso de Korg y Iceman es cuando valen digamos estas cartas cuando Shanna la lanzas pues en turno 4, turno 5 de repente ¿verdad? porque algo de control hacen ahí pero las otras cartas que les hablaba de poder puro es para generalmente tratar de buscarlas cuando lanzamos a Shanna en el turno final una carta que tiene 4 de poder y que vale bastante también por su poder ahí, más la carta que vaya a sacar en su propia ubicación de coste 1, ya por ahí estás teniendo una llana de 6, 7 de poder, incluso hasta 11 de poder, si es que tienes un nimón en la propia ubicación, la verdad llana me ha dado victorias muy bonitas, este justamente jugando este masito de acá y muy, eh, muy interesante la verdad esta carta hasta ahorita la mantengo porque es una carta buena, tienes que tener cuidado con Killmonger nomás y tratar de jugar a su alrededor tratar de no jugar a prioridad acá, tratar de perder la prioridad para turno final para que un Killmonger no te haga tanto daño al el momento que lance llana. y ahora vamos con Encantres, la siguiente carta también que la han bosteado viejo, una carta bastante buena que si bien su habilidad de repente no la llegas a utilizar en, en determinado momento, de todas maneras por los stats que tiene, ese gran poder que tiene ahorita Encantres acá, lo vale bastante para lanzarla también así, Gener Generalmente yo le he estado jugando cantres ya eh, digamos con eh, arquetipos donde están jugando también cosas que tienen muchos continuos. ¿no? Estamos viendo a Dinos, Patriots, estamos viendo también ahí a Darkhawks, hay muchos continuos, incluso el mismo Galactus recuerden que también usa Null también, que ahí con Encantres lo puedes eh, eliminar ese Null, le puedes silenciar prácticamente, es muy buena. cantres acá... E incluso si el oponente te juega Armor y ya me ha pasado también esa, Esas situaciones donde me juegan Armor Y me juegan una carta grande y yo le juego Encantres más Shanxi ahí en el turno Final con la sinergia de sabu y simplemente Destruyo todo, es muy bonito la verdad Encantres acá se ha vuelto una gran cartita Que acompaña bastante bien este mazo Siendo un counter más contra Estos mazos metas que les estoy mencionando Luego tenemos a Profesor X que generalmente Está acá para poder ganar una ubicación no En este caso con la sinergia De Dark Devil, esa es la función principal Profesor X, también puedes Conterear a Galactus con Profesor X también Recuerda que a veces Galactus te lo tira en una ubicación Vacía y el Profesor X Pues ahí va, se pone en ese lado Y después no lo deja jugar nada a Galactus Y ya ganaste la partida definitivamente Finalmente Doctor Octopus también es otra Tech bastante interesante, no necesariamente Cuando lances a Doctor Octopus en esa ubicación Donde lo quieres jugar, no necesariamente Su ubicación la vas a ganar, a veces vas A perder esa ubicación pero lo vas a dejar Sin combustible al oponente, lo vas a dejar sin Cartas en la mano, haciendo posible digamos Que luego tú tengas una mejor Oportunidad de jugar otras cosas y el oponente No tenga nada bueno que jugar en las otras Ubicaciones y sencillamente Termine perdiendo la partida Y ahora sí, muchachos, basta de teoría y comenzamos Con los gameplays, es que lo bueno es que esta nebula no tiene efect, No tiene una habilidad eh, No es continuo, no es no es revelarse Y me vuelve a salir nebula viejo, le estoy robando Parece parece que también lleva el poder de Quicksilver esta vaina Ok, nuevamente esto ahí A mí me gusta la, Más la variante normal dice nébula nebula A la otra me parece más bonita eh. Eh, Son gustos también po. A ver Ojo, acá puedo jugar de Star-Lord el problema de eso es que me puede terminar llenando toda la mano. Yo tengo un Green Goblin, ¿no? Vamos a jugarla acá. vamos. Ya está, jugó, ganancia para mí eso. Estarlor ahí y listo. Da igual. El tema que es que puede ser que tenga Polaris también. Una Polaris acá me fastidiaría un montón. La jugaría a Groot por acá de repente No puedo jugar a la derecha Y es demasiado A menos que A menos que lo quiera jugar de todas maneras ¿Cuánto tendría de poder? 13 de poder, ¿no? ¿Hasta cuándo hay para llegar? Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora mismo Tienen que Antes de que yo me vaya Pueden llegar a 5 subs Que no es difícil, ¿eh? Yo creo que ustedes pueden, muchachos eh Lo han logrado las, las veces anteriores Hemos estado llegando Hemos tenido más de 50 incluso Ahorita ha bajado un poquito Pero ojalá que se pueda yo siempre les he prometido eso mes a mes. Eso es algo que se puede hacer. Pero depende mucho también de la buena voluntad de, de la gente acá también. vale mm. no sé si poner eso. Sí, acá nomás ya vamos a dejarlo ahí. No jugó nada, increíble. Ok, pero Nebula se mama. Eso es lo importante. Ah, Está tiraría a Shanna Encantres. Soy capaz de tirarla a la derecha nada más, Juan. Porque si no, sale la Academia Strange A ver, espérate Si tiro esto por acá Y hago esto por acá de repente Y trato de jugar más adelante de repente en country joder, y No la juego ahorita tal vez Esperar un poco más Ojalá que no tire de Polaris joder. Me da miedo el Polaris acá Ok, G-Hall Dime que sale Shang-Chi por favor Dime que sale Shang-Chi No salió Voy a taponearme mal la mano aquí Él va a preferir jugar algo a la derecha. O mover Jeff en todo caso, pero... Es que no puedo hacer otra cosa que no sea... Tengo que jugar todo acá, bro, porque igual voy a, voy a taponearme todo acá. Ya no me queda otra que seguir adelante nomás. Y ahí se la jugaba. ¿eh? Y lo bueno es que Nebula se bostea dos más. Ahora. Mm, pero igual eso no es mucho. A ver, taponeate todo, por favor. Mm, ya, yeah, pero el Nightcrawler no se ha movido. O sea, igual Jeff se puede mover... Tengo prio encima. O sea, acá va a ser difícil ganar, ¿no? Porque él va a mover a Jeff o mueve a Nightcrawler y pone otra carta. Tiene Dino probablemente para, para jugar. Dino lo juega al medio y gana. Dino al medio... Espérate, ¿qué más puede hacer acá? Porque tiene que jugar una carta adicional. ¿O tiene...? ¿Qué tiene acá? ¿Jeff? Ah, ya sé, ya. Como se ha movido la Academia Strange, este man va a, va a jugar Morales. Va, puede jugar un Morales a la derecha Un Morales al medio Y con eso me gana la partida Muy bien Te falta Shanna ¿Por qué carta se puede reemplazar? El marco dorado es el borde El borde no el fondo ¿ves? Ya ¿Y, y qué y con eso? No, yo me estoy refiriendo al fondo dorado A ver Jotunheim Acá lo puedo jugar incluso Mira, vamos a hacer esto Porque yo una vez le dije Que el Jotunheim Acá con Con Nebula puede funcionar Vamos a jugar eso sí Acá se va a mamar dos, ¿verdad? Cada vez. O al menos va, va a ganar uno de poder cada vez. Ok. O sea, para turno 6. Debe tener seis de poder. Y no quiere jugar. ¡Oh, lol! Ok, Walgreens también. ¡Ah, qué jodido eres, Juan. Una lacra eres, ¿eh? Eres una lacra, viejo. Vamos a jugar acá, sí. Vamos a pagarle. Ya está. Deadlock. Mira, mira cómo. Mira cómo ha cambiado. anda a la derecha. Anda, lárgate a la derecha. Ok, bueno. Ya, genial. Ya le tenemos un lugar ahí que ya no va a poder utilizar. Mira cómo cambia la psicología en el juego del oponente. Ahora todo. Te puesto que va a jugar Carnage ahí también. Claro, él pierde menos dos. correcto. Mm, mm, mm, mm. Yo acá puedo jugar Groot en este lado si quiero Y de ahí le juego Doctor Octopus a la izquierda Y va a tirarle menos 4, menos 4 todo el rato A ver ¿Va a volver a tirar a la izquierda el man? Ok Mira, mira qué feo lo está Ah, Green Goblin ahí Y, le, y le, él le salió tarde el Green Goblin ¿eh? ¿Ya ves? Mira, mira ahí fuerte Vamos ya, acá está interesante para poder ponerle un profesor X o un doctor octopus, dependiendo. Vamos a ver qué vas a hacer. Porque quiere destruir a. Espérate. Si tira Carnage a la izquierda, va a ser más difícil poder contrarrestar eso, ¿no? Shuri. Ya. Ya gané ya. <ríe> Yo no creo que me, pueda, que me pueda ganar después de eso ya. Toma así. Y ya está ya. Que se quede con su, que se quede con su Shuri ahí. El medio ya gané, ya. Que él ponga lo que quiera a la izquierda, he bon. puesto acá nomás para ganarle por diferencia de poder y ya no debería pasar nada, ¿sí o no? ¿Destroyer? Ya, pero espérate No hay problema Si él va a tirar Destroyer con 30 de poder Igual ganamos la partida ¿Cuál es el problema? Él puede tirar un wall Igual no lo puede tirar al medio Eso no, pero yo tengo Octopus pom. No va a ganar, sí o no Igual no gana Sería una locura que gane Yo salgo primero Y voy a sacar 30 de poder Acá tengo 27 puntos Claro, solo gana a la izquierda Es raro Bueno, de todas maneras Él quiere Darse su, su gusto Pero sí le estoy sacando Una carta recontra fuerte Ahí como para poder este, Tener una buena cantidad De poder en ese lado Él probablemente pensaba Que con Wolverine Poniendo Wolverine Al, al medio Vamos a ver cómo gana bo. ¿Ves? Destroyer 30 ¿Qué, qué hace ahí Destroyer? Ya es suficiente, Bob. Ha, ha querido hacer El combo igual Pero no le ha funcionado O sea, ha querido hacer El combo igual Pero bueno si hay unos masitos, quiero ir jugando este mazo primero un ratito y de ahí voy a cambiar al otro, ¿qué cuánto le haré? 20 minutos a cada masito, recuerden muchachos que solamente quedan 5 suscripciones para poder hacer el sorteo el día de hoy la oferta es por el día de hoy llegamos a 50 suscripciones, sale su sorteo de un pase de temporada y quedan 5 suscripciones, me quedaré como todavía más o menos 40 minutos más haciendo stream así que ya depende de ustedes que podamos llegar a esas suscripciones eh, vamos por acá con este man ok esto ahí. Groot. Está no, bien. ¿Por qué voy a sacrificar a Sabu este Strike? Si tengo cartas de coste 4 acá. Eh, Groot nada más sacrificarlo. Y de ahí poner en todo caso al Armor si veo que él no pone. Oh, si no pone una carta más ahí, ¿no? Ya. Turno 4 tengo para poner armorizado. Él puede ser que ya no, pero yo tengo Shanshi, que él ponga todas las cartas que quiera. Si él hace eso, me deja la chance de poder poner un armor al medio. la Miércoles. Bueno, entonces acá es donde yo tengo que poner más bien a Shanshi ahí. Y acá es donde... Ah, perfecto. No pasó nada. Siempre hay medio que se laguee el juego cuando todos se convierten a Hulk, sí o no. Ve, salió Janji acá. Está perfecto esto. Por acá sí esto. Ya. Y ahí tengo para hacer encantres. Oh. Ah, bueno. Ya, te aseguraste tú. Tenías armor, weón. Qué pendejo. Este es, el, este es un mazo de junk, creo. Que tiene Valkyria también, ¿no? Bueno, ya sé que no le gano para nada al otro lado. Vamos a hacer esto de acá. Puede tirar Profesor X también en este lado. Uy, puede hacer muchas cosas acá. Bueno, vamos a darle ahí nomás. No hay mucho que hacer. Si tiene Profesor X ya fuimos. Ya si tira Snap ya es... La... No largamos de acá. Medio ganas con Encantres y Shang-Chi. Sí. Si sale bien la cosa, sí puedo Todavía se puede Anecos, no. Ya, a ver Va con Profesor X a la, a la derecha Si hace eso, puedo aceptarle los dos cubos acá Y podemos tratar de hacer esa jugada del medio de repente Pero es que Está complicado Blue Marvel, ya Pues Va a depender que sale, bon. si, si sale Si sale bien la cosa Put Spectrum no, va a estar difícil ganarle acá. ¿Cómo le gano? Acá no se le gana. Ya. Si tan solo hubiese quedado la izquierda ganando, ahí sí. Espérate. Mm. Sí, pues encantres a la derecha tampoco no me va a funcionar del todo bien. O sea, encantres a, a, en a la derecha. A ver, espérate. Encantres a la derecha. Encantres a la de. Pero igual estoy muy lejos de ganar. O sea, tendría que hacer esto y esto acá. Y es verdad que queda en 9 de poder él. A la izquierda. Pero es, depende mucho si es que va a lanzar una carta alta. Pero aún así, así lance una carta bajita. Igual no sé qué tanto va a ser. Solamente por esa cosa nada más. Solo por esa cosa nada más. Estaría dispuesto a jugarle. Vamos a ver, si se pierden cuatro cubos, se pierde. Creo que vale la pena arriesgarse. Parece que resultó bien todo, ¿eh? ¡Toma, perro! Partida que parecía perdida. ¡Terminamos ganando! Acabamos de ver los gameplays, muchachos, y el masito. Para, a ver. Acabamos de ver los gameplays muchachos y me siento bastante orgulloso de haber hecho este masito. Este masito es bastante bonito. Creo que es bastante funcional para este metajuego. Y ustedes me dirán en los comentarios qué tal les está yendo. Pero es un mazo que sí ayuda a ganar partidas. Y en este metajuego los puede ayudar a subir de rango sin ningún problema. Sobre todo que me gusta bastante porque hay ciertas cartas que el oponente no se espera. Como el hecho de Star Lord, Groot, incluso la misma Shanna. Son cartas que el oponente no se espera. Doctor Octopus tampoco no se lo esperan generalmente en este mazo. Y tiene este tipo de factor sorpresa que hace que sea más divertido poder jugarlo. Si tienen cualquier duda o consulta, ya saben, lo pueden dejar en la cajita de comentarios acá. Y si no, también ya saben, estoy de lunes a viernes haciendo transmisiones por las noches en la plataforma morada. El enlace se los dejo aquí en la descripción de este video. Así que ya sabes, te espero aquí. Un abrazo para ti.